El Frente Amplio de Lucha Popular arreciará las luchas en los próximos días para que se esclarezca la muerte de su compañero Vladimir la Antigua. Así lo expresó este martes Raúl Monegro, vocero nacional del Falpo. Mira, eso muestra la desesperación que tiene el fiscal y la policía. Nosotros entendemos que esa actitud de fabricar un culpable. Este pueblo la va a enfrentar como ha sabido siempre enfrentar la injusticia. Este pueblo conoce quiénes mataron los, al compañero Vladimir Antiguo y todo el mundo sabe los policías que fueron, menos la fiscalía y menos la institución de la policía. En ese sentido, nosotros vamos a darle una respuesta contundente y en el día de mañana aprovecho la ocasión que nos da para anunciar una rueda de prensa, donde estaremos anunciando actividades contundentes y eh, definitivas para que se destituyan a ese señor que ha estado ahí por mucho tiempo, negando la justicia a este pueblo y produciendo que se incremente la violencia. NTN, su noticiero regional, Robinson Blanco.